Hola como están, bienvenidos a tu artista favorito El tema de hoy, Sarkor, nunca será Así que ya mismo comenzamos con este video Hace demasiado tiempo que no vuelve Ese miedo que sentía cuando todos duermen esa agonía que me envuelve, que me apaga el día Que no se me olvida y que hace que enferme El mundo enloquece, se torna, cambia la norma Ya no soy tan joven, me preocupo por estar en forma Todos enfadados, la mujer no se valora El hombre no es un violador Y yo no puedo levantar cabeza sin tu olor No pueden partirme, ya no estoy unido El demonio dolor se hizo mi amigo la palabra me resbala y solo digo que no quiero un Panamera, quiero un paradero desconocido. Parece que no entienden que yo paso, que paso de tu drama, de tu fama o fracaso. Ya no está el payaso para bromas y ya no está la broma para aguantar tu retraso. Así que cuéntame qué debo hacer si mira a Dios, yo no lo sé. Cada vez menos amigos los repudio, no hay remedio para ese mensaje que dolió. Eso tuyo es como volver a nacer Nadie me libra de esta eterna guerra Se me ha juntado el hambre con la sed Si pudiera alejarme de la tierra yeah. Nadie me libra de esta eterna guerra Se me ha juntado el hambre con la sed, con la sed. Wow, es hardcore esta parte chabona Eh... Claro, es que en ese momento creo que era súper joven. Más joven de lo que es hoy día. <risa> eh, bueno, realmente es un tema muy sad. Si pudiera alejarme de la tierra y olvidarme de tu piel. Sí. Tu piel. Se me ha acabado ya la buena suerte. Se raro tenerte de frente. Te fuiste y le perdí el miedo a la muerte. Te fuiste y le perdí miedo a la muerte. Esos temas de él que, que saca son con tantos sentimientos que lleva adentro y realmente después de escucharlo es flipante. O sea... Volviera a verte, nunca será. Será. Esos temas de que haces Cuando terminas una relación ¿no? Y te sale todo lo que llevas dentro Ya sea un tema sal o no es Muchas veces es un tema alegre ¿no? eh, Porque las personas somos todas distintas y realmente después de esos temas y te sentís reidentificado con lo que dicen o te pones tal vez en el lugar de esa persona y decís wow mira si sí, un día me pasa eso no sé, sea, es algo muy loco lo que pasa con lo, con, cuando uno escucha algunos temas realmente increíble, muy bueno, me gustó que pusiera ahí de fondo eh, películas o series increíble, me, me super encantó, no tengo nada que decir de Zarco porque todo lo que hace es maravilloso, cada letra es impresionante. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana en el tercer tema de tu artista favorito. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.